Hace ya un par de años de, desde que hice los vídeos de introducción a Unity para ver cómo aprender a manejar eh, este entorno y, y cómo crear aplicaciones de realidad virtual y bueno, han cambiado unas cuantas cosas desde, desde entonces con lo que con esto eh, con este comienza una serie de vídeos en los que voy a intentar bueno, pues ver algunos de los aspectos fundamentales que han cambiado sobre todo en lo que se refiere a las aplicaciones de realidad virtual. En particular, eh, inicialmente al menos, luego puede que haya más vídeos, pero inicialmente voy a cubrir dos, dos aspectos. Una es el pipeline de renderizado, que es, lo que, que es lo que miraré o comenzaré en este vídeo, y la otra, muy importante, va a ser todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones utilizando una plataforma, bueno, una plataforma, no, un, un, eh, un paquete genérico, una, un, eh, una capa genérica que es OpenXR que permite desarrollar aplicaciones eh, olvidándonos un poco de, de para qué eh, eh, dispositivo en particular estemos desarrollando, lo cual va a ser muy interesante para que eh, las aplicaciones que desarrollemos funcionen en diferentes dispositivos. Bien, eh, para ver un poco este cambio voy a utilizar una escena muy sencilla que veis aquí que he creado, bueno pues eh, sin más, utilizando assets que hay públicos eh, y disponibles eh, eh, objetos que bueno eh, aquí, aquí podéis ver eh, eh, el, el origen de ellos y bueno lo pondré en, en los comentarios. El, el tema del pipeline de renderizado eh, hasta bueno hasta hace no mucho y, y sigue siendo el, el, el pipeline por defecto se hacía con, en Unity o Unity utilizaba un pipeline de renderizado que era difícil de, de modificar y de, y de cambiar ¿no? y, y bueno pues con la incorporación de nuevas plataformas sobre las que se puede desarrollar y, y la complejidad que, que eso supone, ¿no? diferentes tipos de recursos, etcétera, eh, parece que el siguiente paso hacia el que, hacia el que va a evolucionar eh, Unity que en algún momento se convertirá en, el, en, el, digamos, en, el, en la opción por defecto es lo que han llamado eh, scriptable re eh, rendering pipelines, son pipelines de renderizado que sin necesidad de entrar en, en lo que es el código como tal, desde, desde el scripting de, de Unity se podrán modificar, esa es una parte digamos, eh, avanzada de, del uso de Unity en la que no vamos a entrar, pero sí que en este vídeo vamos a ver cómo eh, cambiar del, del pipeline de renderizado propio de Unity, de lo que se llama el built-in, cómo cambiarlo a, a uno de esos eh, Scriptable Rendering Pipelines, que es el que se convertirá en el nuevo, eh, en el nuevo pipeline por defecto en Unity en algún momento pronto, que es el Universal Rendering Pipeline. Y para ello, para ver cómo convertir eh, una, un proyecto a, a, este, a este pipeline, vamos a utilizar esta escena. Es cierto que si vais a crear un proyecto desde cero en Unity Hub, eh, hay una serie de plantillas, hay diferentes plantillas para crear proyectos ya preconfigurados con algunos aspectos y en particular podéis crear ya un, un proyecto utilizando eh, que utilice ya desde, desde el primer momento este Universal Rendering Pipeline o URP. Sin embargo, bueno, pues eh, eh, en algún momento, también, eh, aunque lo hagáis así, os encontraréis con problemas, como ahora veremos, sobre todo con los materiales, con los shaders, por tanto, bueno, pues en este vídeo veremos cómo convertir un, un proyecto eh, ya existente a, a, a este nuevo pipeline. Y para ello, pues lo primero va a ser ir al, al Package Manager y dentro de Unity Registry buscar el paquete Universal RP. ¿Vale? Lo seleccionamos y le damos a Instalar. Bueno. Eh, le lleva un ratillo, pero una vez instalado, bueno, tenemos aquí samples si queréis eh, cargarlos y probar y enredar. Y aquí en la descripción viene un poco lo que lo que comentaba, ¿no? The Universal Rendering Pipeline is a prebuilt scriptable rendering pipeline made by Unity. ¿vale? cualquiera puede crear sus propios eh, pipelines de renderizado, pero bueno, nosotros vamos a utilizar este que es que es el más sencillo. Vale, una vez que hemos instalado el paquete bueno lo, que, lo, lo siguiente que tenemos que hacer es crear un, eh, un nuevo asset, aquí, le damos a create, en rendering, aquí abajo ¿vale? no sé si, si se ve ¿vale? en rendering urp asset with universal render render perdón ¿vale? creamos le vamos a llamar urp lo podéis llamar como queráis, ¿de acuerdo? y vemos que nos ha creado pues dos, dos nuevos objetos, URP y URP Renderer, ¿de acuerdo? En el que vemos que hay un montón de, de opciones, de cosas que, que, bueno, que tienen que ver con, con eh, cómo es el proceso de renderizado y que van a tener mucho que ver con, de alguna manera, los ajustes que tengamos que hacer dependiendo de para qué tipo de plataforma estemos eh, estemos eh, desarrollando. ¿vale? No voy a entrar en, en, en muchos detalles en este vídeo, eh, probablemente en un vídeo más adelante hable específicamente de todas estas cuestiones. ¿vale? Hemos creado ya este nuevo eh, pipeline de renderizado pero eh, todavía no, se, no no lo estamos usando. Para, para usarlo tenemos que ir a, a, a Project Settings, de acuerdo. vamos a coger las, los settings, lo voy a traer aquí ¿vale? para tenerlo a mano. Y en, eh, en el apartado eh, Graphics, aquí vemos que tenemos un apartado que pone Scriptable Render Pipeline Settings. ¿vale? Eh, está vacío. Si está vacío este apartado, lo que hace Unity es utilizar ese, ese pipeline de renderizado propio suyo, el, el que se ha utilizado siempre, pero nosotros queremos utilizar el que acabamos de crear. Así que seleccionamos, vale bueno, le vuelvo a dar Seleccionamos el circulito, seleccionamos URP y le damos a continuar. Y nos encontramos con el primer gran problema. ¿Vale? De repente, eh, bueno, voy a borrar aquí los errores que aparecen. Eh, de repente hemos perdido nuestra escena y todo se ha vuelto magenta, rosa o llamadlo como queráis. El motivo de esto es muy sencillo. El, el motivo de esto es que... Eh, si seleccionamos uno, uno de los objetos, el suelo, y venimos aquí, vale, aquí abajo tenemos el material del suelo. Y vemos que, es un sh que el shader está seleccionado como estándar. vale. Estos son los shaders propios de, eh, del pipeline de renderizado eh, que viene por defecto del built-in. Pero nosotros estamos utilizando uno diferente y no, y no nos sirve. Lo único que deberíamos de hacer en principio para que se vuelva a ver todo es ir a Universal Render Pipeline y seleccionar alguno de los pipelines de renderizado, o perdón, de los shaders que utiliza este pipeline de renderizado. El, digamos, estándar sería lit, ¿de acuerdo? Más adelante, en algún momento, pues ya, ya hablaré de, del resto de, de, de shaders, pero en principio sería lit. Y veis que si seleccionáis Lit, de repente nos vuelve a aparecer eh, el, el shader como, pues como debería de ser. ¿no? Solo que bueno con algunos problemillas. No ha cogido el base map, no ha cogido... Eh, bueno, sí que ha cogido el normal map y el occlusion map. Eh, no, no está bien ajustado, es decir, no, no se parece. ¿vale? Con lo cual deberíamos de ir haciendo o retocando los materiales. En lugar de eso... Y para facilitar las cosas, podemos, eh, el paquete viene con, aquí en, en Window Rendering, tenemos un Render Pipeline Converter, ¿vale? Que esto nos abre una nueva ventana que nos va a ayudar a hacer todas las conversiones que necesitamos para pasar de, en nuestro caso eh, no estamos trabajando en 2D, de Built-in, del Rendering Pipeline Built-in al URP, ¿Vale? Porque bueno, aquí vemos que están los, los materiales, vamos a seleccionar Material Upgrade, pero no solo son los materiales los que hay que convertir, también eh, los settings de renderizado que nos permiten decidir cuál es eh, el trade-off entre calidad de renderizado y, eh, y eficiencia o, o recursos que hacen falta. ¿vale? Entonces también lo voy a seleccionar para que nos, nos haga esa conversión y ahora vemos qué es eso. También tendríamos un conversor para animaciones, que en nuestro caso no hace falta, y bueno, el Read Only Material Converter, que, que tampoco lo necesitamos ahora mismo, ¿vale? Lo podéis seleccionar y ya está, ¿eh? También. Una vez seleccionados estos dos, que son los fundamentales, eh, vamos a darle a Initialize Converters, ¿vale? Y lo que vemos es que ya, primero aquí nos ha seleccionado los diferentes niveles de calidad. Por defecto en los proyectos que utilizan el built-in, eh, tenemos estos seis niveles de calidad desde Very Low, Low, Medium, High, Very High, Ultra podríamos seleccionar solo convertir algunos de ellos si creéis el proyecto directamente como utilizando eh, URP eh, veréis que solo define tres, tres niveles creo son eh, High Quality, Balanced y Performant o algo así y luego aquí lo que veis es que nos aparecen pues, todos los materiales de, de la escena Seleccionado todo le damos a convert assets y entonces ya eh, el, el conversor se encarga de hacer esa conversión. Como vemos ha convertido también el suelo pero esta vez sí que nos ha identificado el base map y ha hecho el, el tema del tiling y todas estas cosas pues las ha hecho eh, correctamente. ¿Vale? Eh, y en principio con eso ya tendríamos ya estaríamos funcionando. ¿vale? ¿Qué es eso de, de, la, de las eh, quality settings que hemos visto antes? Bueno, si vamos a Project Settings, en Quality, vemos que tenemos esas, esos diferentes settings definidos o eso lo que hemos visto antes, Very Low, Low, Medium. ¿vale? Nosotros podemos cambiar de uno a otro y si, si os fijáis, eh, en la escena hay cambios bastante significativos. Por ejemplo, en Very Low, que es un, una, un, unos settings, digamos, una, una configuración de cómo es el proceso de renderizado para dispositivos poco potentes, pues hay un montón de cosas que quitamos, por ejemplo, eh, el tema de las sombras, si, si nos fijamos desde ultra hasta very low, una de las cosas que tenemos es que desaparecen las sombras, ¿no? Pero no solo eso, o sea, los, el tipo de material, bueno, la forma de, de renderizar las texturas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en very low eh, la calidad de las texturas están a mitad de resolución, etcétera, etcétera. ¿vale? Este es uno de los puntos en los cuales eh, podemos hacer cambios para eh, buscar ese balance entre, eh, entre performance, entre, entre eficiencia o, o funcionamiento. Y eh, calidad del, del renderizado. ¿Vale? Vemos aquí que en Render Pipeline Asset tenemos este Ultra Pipeline Asset. Esto, si clicamos aquí en la carpeta Settings eh, de la carpeta Assets, vemos que tenemos eh, todos los que hemos visto. Very low, tenemos dos, dos elementos por cada uno. ¿vale? Tenemos el High Pipeline Asset en el que tenemos de nuevo un montón de opciones de configuración, anti-aliasing, iluminación, las sombras, post-procesado, etc. Y luego tenemos el, el Highline Pipeline Asset Forward Renderer que bueno, de nuevo tiene una serie de, de características que eh, nos permiten eh, bueno, pues, eh, configurar cómo es el renderizado y de hecho tenemos aquí eh, la opción de añadir eh, otras características al renderizado que en principio no tienen por qué estar, por ejemplo este screen space ambient occlusion que es bastante típico para, para, bueno, pues para mejorar un poco la, el aspecto y, y bueno, realizar ciertos, ciertas tareas adicionales en el proceso de renderizado, con lo cual en realidad tenemos ¿vale? dos, dos elementos que nos permiten eh, cambiar la calidad y además eh, los que están en el quality, ¿de acuerdo? Si os fijáis y venís aquí a graphics, eh, aquí arriba cuando seleccionamos la calidad nos selecciona este Ultra Pipeline Asset y aquí podríamos cambiar la calidad pero el consejo es que las modificaciones las hagáis desde aquí porque eh, todavía en, en, en este pipeline de renderizado los controles de cómo es el proceso están separados entre, entre estos assets que sería lo que podríamos colocar eh, aquí arriba. ¿vale? Y eh, y, y la parte quality que es como en la que, en la que estaba, bueno, pues ha estado siempre los, los controles de cómo es ese, ese proceso de renderizado, por lo tanto, bueno, pues los, los cambiamos ahí. Y como digo, con esto en realidad ya tendríamos la, nuestra escena eh, convertida a URP, funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, pues no hay mucho más que decir. Eh, en el siguiente vídeo voy a hablar de un aspecto también muy interesante que tiene que ver con el, con el renderizado, antes de entrar en, en aspectos relacionados ya con, con OpenXR y con la realidad virtual, que es eh, el tema del postprocesado. pero eso en el siguiente vídeo.